Dame grifa, ya un pipa, en polla de cristal y tal, cuando me levanto siempre como un canto, y lo primero vestir las sonrisa, salgo de casa en el portal, reviso el bolso donde está la ficha, mi desdicha, esta memoria de pez globo, como lo ves yo bien, camino pensamientos dispersos, para casa otra vez, cacheándome, como Michael en Walker, palmaditas así, como apagándome, joder, llego tarde al curso y la piedra sin aparecer. Ahora en el descanso que okay, sin poder fumar las estaca de rico que me mantiene vivo Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. es mi día de fumesa La sí. principal el beta Si me apuras antes de una teta Dura, prefiero apurar la chusta hasta quemar la uña Solo quiero dormir bien Soñar con polen Que me dure lo que dure en mis pulmones Enfisema solo los dos un poco bien Siempre rojo el globo de mi ojo vidrioso Jode que hambre siempre Tendrá que ver que solo respire THC A ver... Casa Parque, curro poco más que hacer. Ya, ya, ya, ya. Donde se puede no se encontrará. Pirra de cristal, jiji, jajaja. bonito de verde, entre carcajadas. A veces sale esas cajadas, amarillo a cuclillas, sudando el frío. De río, me peta el lío, y al veta mejor. Sin trompeta a pulmón, de la botella submarino aprieta, furgoneta. De una buena cala, media corneta, supera la llamé Hasta mañana si consigo lleva, de bra, que no vio nada. ¿verdad, verdad que no veo no nada. Na, ojos de cristal, me no. puesto con la ropa puesta y ya Era otro día, un día más me duermo, y vuelo por extraña geografía Cuidado sueñitos dulces con debidas amargas Tengo pesadillas todos los días, la noche me advierte lo que no quiero el día No salen las cuentas en mis notas rotas, no te voy a fumarme otra beta Abajo atrás en el bar se encuentra donde se puede fumar. Abajo atrás en el bar se encontrarán donde se atrás en el atrás en el atrás en el se encontrarán puede fumar. Abajo atrás. en el el el Abajo atrás en el atrás en el en el Trae a en el bar, el en el en